La jornada virtual de educación que se va a generar este año es un éxito. Sin embargo, vamos a ver ahora la otra cara de la moneda porque dice la defensa Francisco de Macorís que no, que esto fue fallido, este inicio de esta jornada de capacitación a los profesores y que no ha habido eh, una congruencia para poder tener un inicio de un año escolar exitoso de manera virtual. Vamos a escuchar lo que dicen estos dos dirigentes, el maestro Sisto Gavín y el primo Frías con respecto a esta jornada. Bueno, tal y como habíamos señalado que el tiempo planteado por las autoridades del que ellos definieron iba a generar dificultades y no iba a garantizar iniciar con el, con éxito el 2 de noviembre eso lo está confirmando la realidad muchos maestros y maestras eh, miles que quieren entrar a la plataforma de capacitación y no pueden dificultades con las computadoras muchas de ellas desde el punto de vista de la calidad aún el ministerio no concluyó los procesos, por ejemplo, la entrega de computadoras a los estudiantes que no la tienen, que aún no ha iniciado. Lo que implica todo el componente de simplificación curricular, de las asignaturas, de los contenidos, de cómo se va a manejar todo ese proceso. De manera que hay importantes atrasos y es eh, dudamos mucho, mucho que se pueda iniciar con éxito el 2 de noviembre, noviembre la docencia como lo está planteando el Ministerio de Educación. Al día de hoy nosotros como sindicato mantenemos la postura de que la, la metodología que está utilizando el Ministerio de Educación para la educación virtual, para la, la formación virtual va rumbo al fracaso y no es que nosotros quizás, no es que nos oponemos a la educación virtual, sino que el Ministerio de Educación debe primero crear las condiciones para la formación y la capacitación virtual, y así esta pueda mostrar resultados positivos eh, cuando, al momento que se vaya a evaluar la misma. Anoche, en la, anoche la plataforma que está utilizando el Ministerio de Educación para, la, para capacitar a los docentes colapsó, porque la cantidad de usuarios es mayor capacidad que tiene esa plataforma para acceder. Entonces, nosotros nos preguntamos si esta plataforma ha colapsado en el momento en que están capacitando a los docentes, ¿qué sucederá cuando miles de estudiantes se conecten a la misma hora en la misma plataforma? O sea, el Ministerio de Educación está montando un año escolar a prisa, donde no tendremos resultados, donde no se va a poder evaluar y tener resultados positivos del mismo. Nosotros entendemos que primero deben crearse las condiciones de capacitar a los docentes, de tener una plataforma que pueda tener la capacidad para que los estudiantes y los profesores accesen así tener entonces una educación virtual como, se, como ha programado y ha planificado el Ministerio de Educación. Pero en la, forma, en la forma que se está desarrollando la capacitación es una muestra de que esa educación virtual de la cual habla el Ministro de Educación, Roberto Fulcar va rumbo al fracaso, va rumbo al colapso. Porque no, no entendemos que de esa manera no podrá exhibir resultados positivos. Mucha gente duda de que el ministerio pueda realmente hacer este trabajo, de eh, dar estas clases virtuales. A los niños, sin embargo, entendemos que no hay ninguna otra opción ahora mismo con el COVID-19 y que deben de buscarse todas las fórmulas posibles para que esto se pueda llevar a cabo de la mejor manera. O se queda el 100% de los alumnos sin tener clase o vamos a suponer que solo le pueda llegar al, al 80% esto, pero que tiene que hacerse. En lo que entendemos, ayer el Ministerio hizo un acuerdo con una serie de empresas televisoras para llevar eh, esta jornada de educación a través también de la televisión. No solo de lo que es el Internet, al cual mucha gente no tiene acceso, sino también a través de la radio y de la televisión. Se va a llevar esto a cabo. Y hablando de los maestros, ayer un grupo de profesores realizaron una protesta frente a las oficinas principales de la cooperativa de maestros en Santo Domingo. Ellos exigen que acabe una supuesta dictadura que tiene el presidente del Consejo Administrativo. Valentín Medrano, que es el senador actual de la provincia de Independencia, y de que la CONAMA se ponga en servicio de los maestros bajándole las tasas de interés que están muy altas ahora mismo a un 18%, que se la bajen a un 9% y que le puedan dar otras facilidades que los maestros necesitan, que para eso es la cooperativa de los maestros no para hacer rico a un grupito vamos a escuchar lo que dicen los maestros en este sentido las propuestas de los delegados no son escuchadas, no son atendidas hace años que nosotros estamos exigiendo que los excedentes anuales sean entregados que los excedentes anuales sean entregados de forma que los maestros puedan retirarlo. Y no que se nos deposite en una cuenta que no podemos tocar. Estamos exigiendo que la tasa de interés de los préstamos de inversión normal y gerencial sean rebajadas porque a la fecha las tasas son muy superiores a las tasas de los bancos y la tasa de la de una cooperativa debe ser inferior a la de los bancos comerciales está la tasa a, no, no, no. ahora mismo está en 1.5 mensual es decir un 18 anual nosotros estamos solicitando que esa tasa sea llevada a un 9% a un 0.9 mensual lo que representaría un 9.6 anual también estamos exigiendo Bueno, ahí está el caso de la cooperativa. Hace mucho tiempo que vienen una serie de maestros eh, tratando de que la cooperativa se ponga al servicio realmente de los maestros que para eso fue, que fue creada. Entendemos nosotros, no una institución con fines de lucro de unos pocos que se sirvan de los maestros. Vamos a volver un poco atrás, señor director, y vamos a hablar un poco del, del clima para este día y este fin de semana, lo que prevé la Oficina Nacional de Meteorología en materia de clima. Tenemos sobre nuestra zona de pronóstico esta onda tropical que incrementará las condiciones del tiempo sobre varias provincias del país. Por eso, producto de esta onda tropical, habrá un aumento de la nubosidad con aguaceros localmente moderados con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias provincias de las regiones noreste, sureste, incluyendo al Gran Santo Domingo suroeste, cordillera central y la zona fronteriza extendiéndose gradualmente a otras localidades cercanas, principalmente después del mediodía. Este es el panorama para hoy, eh, lluvias en la mayoría del territorio, la, la región del nordeste está incluida en, este, en estas lluvias. Producto de la humedad dejada para mañana sábado de la onda tropical, se generarán aguaceros moderados con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento sobre las regiones sureste, suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Para el domingo, una disminución de los aguaceros, sin embargo, eh, habrá incrementos ocasionales de la nubosidad con aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento. Ahora mismo la temperatura en 28 grados, la máxima será de 30, la mínima de 21. Nos, vamos a ver, señor director, entonces, el, este informe que se dio en el día de ayer, que la gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal dio positivo al COVID-19 la gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal, Mira, eh, Lisset Micasio, dio positivo al COVID-19. Continúan los políticos dando positivo al COVID-19 eh, tiempo después de las elecciones, ¿no? Uno siempre piensa que son 14 días después de las elecciones, pero hace más de dos meses que se celebraron las elecciones y todavía continúan eh, los políticos eh, dando positivo al COVID-19. Hablando de la provincia de Hermanas Mirajal, en Tenares, una señora decidió ya limpiar el río porque dice que hay una gran contaminación en el mismo, que las autoridades del gobierno no hacen nada, que hay un gran mal olor y basura que azotan a varios sectores de Tenares por el, eh, el río Arroyo Caña. Y ese río Arroyo, Arroyo Caña, estaba hablando el LOGA, eh, Julio César Lizardo, que es el encargado regional de INAPA, de que... De ahí van a tomar eh, agua para esas comunidades de la Yacuiza y zonas aledañas, pero si sí están en estas condiciones. Vamos a ver este video, señor director. <música> Último el, el, el, el caballón, bueno, ya que el ayuntamiento municipal de Tenares ni, la, ni las autoridades competentes no hacen nada, tenemos que limpiar nosotros porque no aguantamos, no aguantamos los gusanos que hay en el río, ni los animales podridos, ni nada de eso. Pero la gente de eso no se acuerda ni de nada. ¿Ese medio ambiente, esa institución? medio ambiente no hace ese trabajo, ni, ni las autoridades nada más bajan para acá cuando necesitaban los dos. Miren esto, vean un puente de palo que nosotros no hicimos la comunidad. Y se han caído más de 10 niños últimamente y gente adulta. Que se pongan para eso la gente, que no sean así, que de la cuarentena ha dejado muchísimo dinero, pero ellos lo quieren para ellos solo, que vengan a hacer una obra de caridad de tanto que han robado. Las instituciones de Tenares el ayuntamiento municipal, la defensa civil, medio ambiente, tienen que trabajar en este caso. Hay que hacer una jornada de limpieza, no de que el río se lo lleve, de arrastrarlo, sino de recoger en bolsa esta, esta, toda esta basura. Pero también hay que hacer un trabajo de concientización a las personas que viven en las márgenes de estos ríos para que no tiren la basura, sobre todo en los momentos en que llueve y eh, tiran la basura y otros desechos a los ríos y esto provoca toda esta contaminación.